por las siguientes intenciones, Olegario Mañón, Francia Manzanillo, Dolores Mañón, Blas Nicolás López, Ramón Antonio Brisas en su noveno día, Sadiel Antonio Salcedo Tejada, Gilberto García, Juan Abel Antigua y Dina Gil, en acción de gracias por Mercedes Mujila en sus 90 años de vida, y en acción de gracias por Sara Hilario Rodríguez en su cumpleaños número 10. Nos congregamos una vez más en torno a la mesa del Señor para renovar su sacrificio y redentor. Y para conmemorar su gloriosa resurrección. Con su muerte, Cristo ha vencido el mal y con su resurrección nos ha asociado como un miembro más de su familia a su cuestionable victoria que no nos cerremos a la acción del Espíritu Santo para que brote siempre en nuestros labios una plegaria sincera y agradecida. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen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 Nos hemos reunido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, humildemente vamos a pedirle al Señor, como aquel publicano en el templo, para que nos acerquemos al Dios justo, al Dios de la misericordia, y podamos pedir que Él tenga piedad de nosotros. Ya que también nosotros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 a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria, todos. A le sea la, la gloria Aleluya, Amén Aleluya, Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Hijo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria, a Dios, gloria al Hijo A Él le sea la gloria A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestra súplica y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A causa del pecado, la relación entre el hombre y su Creador ha sufrido una profunda perturbación. Aún así, un día del linaje de la Nueva Eva surgirá un Redentor que triunfará sobre el mar, y el pecado y la muerte. Escuchemos. Primera lectura del libro de Génesis. Primera lectura del libro de Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que de, te de, de, de prohibió comer? Respondió al la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Será maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Salmo, perdónanos Señor y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti Señor, escucha mi clamor, que este... Atentos tus oídos y mi voz suplica. Perdóname Señor y viviremos Si conservaras el recuerdo de las culpas ¿Quién habría Señor que te salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor te veneramos Perdónanos Señor y viviremos Confío en ti Señor, mi alma espera Y confía en su palabra mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora, el centinela. Todo. Como aguarda la aurora en centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene de la misericordia y la abundancia de la redención, y, la redim y redimirá a su pueblo en todas inquietudes. A partir de una fe madura, San Pablo pone en abierto contraste nuestra precaria condición actual y la meta futura en las moradas eternas. Solo entonces podremos compartir en plenitud la vida de Cristo. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe se expresa en aquel texto de la Escritura. Creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios por esta razón no nos acorbadamos, pues aunque, aunque nuestro cuerpo se va desgastando nuestro espíritu se renueva de día en día nuestro sufrimiento momentáneos y ligeros nos produce una riqueza eterna una gloria que lo sobrepasa con exceso nosotros no ponemos la mira en lo que se ve sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se, desmo, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios no tiene preparado en el cielo una morada eterna, no, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. En su lucha permanente contra el maligno, Jesús se enfrenta a la incomprensión y a la falta de fe. En ocasiones, ni siquiera sus más allegados lograrán entender la radicalidad que implica el llegar a ser sus discípulos. Escuchemos. Aleluya, aleluya, aleluya.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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no le dejaban ni comer. Al enterarse sus, per, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso lo echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábola, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un, retiro, si un reino está dividido en bando o está puesto, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo,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 porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces sus padres y sus parientes, se acercaron y se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él, estaban sentada una multitud cuando le dijeron, «Ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mis padres y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En este décimo domingo del tiempo ordinario, la Palabra de Dios nos invita a mirar la realidad, a analizar la realidad social, la realidad familiar y mi realidad personal. Es ver mi vida cotidiana y sobre todo la liturgia de esta Palabra nos invita a mirar mi realidad humana mis limitaciones y mis fragilidades, pero teniendo la certeza que desde el encuentro con Dios siempre nos salvará. Y quisiera centrar mi reflexión a partir de la primera lectura del libro del Génesis. Hemos siempre escuchado esta, esta cita bíblica del libro del Génesis y lo primero que se nos viene a la mente decimos es el primer pecado cometido por aquel hombre y la noción de pecado, la idea de pecado nos suena un poquito atemorizante pero vamos a cambiar la idea de pecado por actos descreadores el libro del Génesis, Dios creó todo Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza por lo tanto cuando rompemos la relación con Dios, cuando rompemos la armonía con Dios y su creación, le llamaremos actos descreadores, porque va en contra de la creación de Dios. Y nuestra idea es, vuelvo y repito, aquel hombre cometió el primer pecado, por Adán existe el pecado, sin embargo, queridos hermanos y hermanas, Adán no es una figura histórica del pasado. Adán es una figura simbólica que representa a toda la humanidad en sus limitaciones, en sus fragilidades, en sus sufrimientos, en sus anhelos y en sus ilusiones. Es decir, Adán es la humanidad en cualquier época en cualquier momento y en cualquier circunstancia de tal manera que todo lo que estamos aquí reunidos somos Adán, nosotros representamos a Adán ahí está nuestra humanidad y si escuchamos con atención dice Adán estaba en el jardín así dice, oí que estaba en el jardín y el jardín no es una realidad botánica si se imaginan un jardín siempre florece la vida no es, un, no es un parque botánico, no es una realidad botánica el jardín es la autorrealización del ser humano es la plenitud del ser humano es la felicidad del ser humano es cuando nosotros estamos en armonía, estamos en paz Estamos en concordia con Dios el Creador Con nosotros mismos y con los demás Sin embargo, la pregunta es ¿Qué es lo que rompe la armonía? ¿Qué es lo que rompe la paz entre Dios y su criatura? Y la primera lectura dice que el hombre, Adán, perdón Comió del fruto prohibido, comió de aquel árbol y comer del árbol del conocimiento y del mal es traspasar los límites establecidos por Dios es burlarse de Dios, es violentar la ley de Dios que es su amor y por eso se rompe la, la creación, por eso se rompe la armonía y por eso le llamamos actos descreadores cuando rompemos la relación con el otro, con Dios y con su creación. Y dice a continuación que por comer el árbol, el hombre siente miedo por su desnudez. Y la desnudez, queridos hermanos, es la transparencia, es la sinceridad, es la autenticidad, y es la confianza, la seguridad con quien yo me estoy relacionando sin embargo, comer del fruto prohibido, traspasar la ley de Dios, queriendo ser Dios Hace que haya una ruptura, haya una desconfianza, haya un distanciamiento, una ruptura Y la pregunta de fondo, al parecer, si nos preguntamos Nuestra naturaleza humana siempre es frágil, siempre es limitada siempre cometemos actos descreadores siempre vivimos sumergidos en la discordia divididos en el egoísmo y podemos decir hasta aquí el ser humano no tiene salvación hasta aquí el ser humano no tiene esperanza, sin embargo la misma palabra de Dios dice algo interesante y Dios se dirige así a Adán. ¿Dónde estás? Es la pregunta. ¿Dónde está? Y esta pregunta tiene dos vertientes. La primera es ¿dónde está? Es la situación del ser humano. ¿Cómo estamos nosotros ahora mismo interiormente? ¿Cómo está mi relación con mis familiares? ¿Cómo está mi relación, mi armonía con todo lo que me rodea y el ser humano? ante esta pregunta, ¿dónde está?, regularmente estamos desorientados, estamos perdidos, cuando alguien se pierde en la oscuridad, por ejemplo, siempre preguntamos, ¿dónde está fulanito?, así mismo pasa con esto, ¿dónde está?, le pregunta Dios a Adán. Y la segunda vertiente, ¿dónde está?, dice Dios, es la preocupación por Dios, Siempre decimos, nosotros buscamos a Dios, dice, vamos en busca de Dios, pero es Dios que siempre nos busca a nosotros. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos busca? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y la respuesta es sencilla, el Salmo lo decía, para redimirnos de todos nuestros delitos, de redimirnos de todos aquellos actos descreadores que rompen la relación con Dios y con su creación. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Dios nunca se olvida de nosotros. Es un Dios cercano y es un Dios misericordioso y lo demuestra en la persona de Jesús. Nosotros, queridos hermanos, que podamos reflexionar cuáles son los actos descreadores que vivo día a día, pero no nos quedemos ahí, tenemos presente de que Dios siempre nos perdona, sin importar nuestra condición y de lo que hayamos cometido, que Dios siempre sea prioridad en nuestra vida, que así sea.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 Por la Iglesia, para que predique con fe firme que la salvación nos viene de Dios que resucitó a Cristo. Roguemos al Señor. Por los países, naciones, reinos y familias que sufren la división, el odio o la violencia, para que la intercesión de María, Madre de los vivientes, les alcance la unidad y la vida verdadera, oremos. Por los que viven en pecado y permanecen obstinadamente cerrados a la gracia, para que Jesús interrumpa en sus vidas y les convierta y haga instrumentos de su reino, oremos al Señor. Te rogamos, Dios. Por todos los difuntos, para que Cristo, que venció el mal y nos alcanzó la salvación, les conceda la posesión de su gloria, oremos al Señor por los niños, ancianos, y enfermos, maltratados o abandonados, para que no les falte la ayuda que necesitan para salir de su situación dolorosa, oremos al Señor. Por nosotros, para que aprendamos cada día a hacer la voluntad de Dios y para que la Palabra y la Eucaristía renueve nuestro interior, oremos al Señor. Acoge Padre Santo la súplica que hemos traído ante tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos. Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hechos de frutos y trigos maduros Esta es la ofrenda que te presentamos Que serán cuerpo y sangre de ti, oh Señor Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino.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 Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueve, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.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 por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. ¡Todos! osana, osana, osana, sana, osana, oh Señor! Osana, sana, osana, sana, osana, oh Señor! Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, sana señor Osana, Osana, Osana, Osana, Osana,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 Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos, hermano. Líbranos de todos los males, señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, vivamos protegido de toda perturbación, mientras esperamos tu venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. la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 Manteniendo la respectiva distancia, haremos tres filas acá, acá y en el centro. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriagame, agua del costado de Cristo. Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, Muy buenas tardes, primeramente agradecerle a Dios por habernos permitido estar en este momento aquí a pesar de la pandemia, de las condiciones en que nos hemos expuesto a través de estos días con el brote eh, seguir invitándoles a mantener nuestra seguridad física, nuestra seguridad mental y espiritual asistiendo a misa los que no puedan asistir a mis palabras de Dios Eso nos fortalece, eso nos sana también Mantener la oración, mantener la fe y la esperanza de que vamos a salir de esto pronto Siempre y cuando mantengamos nuestra seguridad Siempre y cuando mantengamos los protocolos Siempre y cuando mantengamos el distanciamiento, el uso de la mascarilla Depende de nosotros mismos que esta situación vaya pasando ya el gobierno, las instituciones han puesto lo que tienen que poner. Ahora queda de parte de nosotros seguir, seguir avanzando poco a poco. Invitarles todos los días de lunes a sábado a las 7 de la mañana, aquí en la parroquia habrá misa. La misa la compartiremos con todos. Los días domingo a las 11 se les estará informando en el momento en que nos reintegremos a las misas en la capilla. De igual manera, seguir invitándoles a aquellas personas que deseen bautizar a sus niños, que todos los segundos sábados de cada mes tendremos la charla prebautismal. Y el bautizo será todos los terceros domingos de cada mes. Sin más que decir, lo dejamos con William por aquí para que sigan las informaciones. Buenas tardes. No, no habéis Vamos a darle cumpleaños Aunque sea capela, ¿verdad? Cumpleaños feliz te deseamos a ti Cumpleaños Sara Cumpleaños Feliz Ahora Mercedes Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti A Mercedes Cumpleaños Mercedes Cumpleaños fe. Canal. Ok, pero no puede estar viendo por el canal, ¿verdad? Muchísimas felicidades, Mercedes. Ok, también tenemos otro cumpleaños, pero es cumpleaños, un cumpleaños más con un significado diferente. El cumpleaños de matrimonio, de casado, de Luis y Belkis. Luis y Belkis, que vengan por acá, que van a darle una bendición especial. Y, y antes de la bendición, en lo que ellos se acercan, yo les recuerdo que los días 12 de cada mes es la misa de nuestra comunidad mexicana a la Virgen de Guadalupe. Este 12 cae sábado y como tenemos que a las 10 y media de la mañana y va a comenzar con un rosario y la misa va a comenzar a las 11. A las 10 y media va a comenzar un rosario y a las 11 de la mañana vamos a tener la misa de la comunidad mexicana, que nosotros también vamos a acompañarlos este sábado 12. Oremos, Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto.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 Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Ay, Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Ay, que tú lo tienes, que yo lo tengo Ay, que tú le alabas, que yo le alabo a... Ven, amén, amén